Que me... ya comencé a grabar la clase eh, ayer eh, intenté eh, subir materiales en la, en, la, en la aula virtual pero, pero generalmente eh, mi estilo es un poquito diferente al resto de los otros profesores porque eh, yo vengo de, de... o sea, nací en Estados Unidos, estudié en Estados Unidos, trabajé en Estados Unidos, y la, la, la educación es diferente, entonces eh, uno trata de, de, de poder entregarle los conocimientos eh, más relevantes que uno va obteniendo, digamos, a través de la experiencia y la teoría, para que ustedes salgan más preparados, justamente con un tema tan importante como es la gestión del conocimiento. Entonces, eh, a mi parecer, eh, yo lo he hablado con el director, y me gusta ir eh, más interactuando con ustedes porque la bibliografía que nosotros nos entregan, digamos, para el curso, generalmente es del, de los años... Eh, 2009, 2010 máximo, y, y creo que eso, eh, desde mi punto de vista, después del estallido social del eh, 18 de octubre, más la pandemia, eh, ha cambiado completamente eh, todo, todo. Entonces yo creo que, Sabiendo que la gestión del conocimiento es uno de los ramos más importantes en el cual, o sea, conocimiento, ustedes saben que si uno tiene conocimiento puede avanzar más rápido en la vida, pero también puedes tomar decisiones correctas, puedes hacer grandes cosas eh, y, y si no las sabemos utilizar y si no tenemos todo, todo lo que requiere ser una persona con conocimiento, eh, es difícil tomar decisiones correctas ¿okay? y rápidas, como es lo que hoy día suponte requiere este nuevo modelo que, que está eh, rigiéndose en, en todo el mundo. Porque no es Chile solamente el único país que está pasando por esta crisis, eh, es todo, todo el, todo el planeta. Entonces, eh, en la primera clase, a mí me gusta... Eh, que nos presentemos, que supongamos eh, cómo vamos a hacer las clases durante el semestre, los, eh, la, las evaluaciones, ¿qué? y tratar de hacerle la vida a ustedes también un poquito más fácil, porque eh, esta nueva fórmula de virtual de hacer clases es nueva para nosotros, pero en los países desarrollados ya venían mucho tiempo antes avanzado haciendo clases en línea. Entonces, como para nosotros es algo nuevo, para ellos es algo que ya eh, llevan años eh, practicándolo y, y acá recién como que nos, nos forzaron en, a entrar en el tema digital. Claro que a los jóvenes como ustedes están acostumbrados a usar el celular, eh, no sé, y muchas otras cosas, pero, pero tenemos que poner en orden todos los conocimientos que ustedes tienen para que saquemos el mejor provecho de este curso. ¿okay? Entonces, eh, bueno, yo no sé si ustedes saben algo de mí, me han googleado, han visto quién soy yo, eh, ¿por pero yo, no, ustedes son muchos, entonces yo no, no, no los conozco. Me gustaría, supongo, si pudiésemos eh, irnos presentando, eh, saber en qué, en qué semestre están, en qué año, eh, y, y vamos a ir así avanzando, digamos, esta primera clase, y, y la próxima clase ya nos enfocamos definitivamente en la materia. ¿Qué les parece? ¿Quién se atreve tan temprano en la mañana, no sé, ¿le, le, le lleva un cafecito para que despierten? Ah, ¿O cómo se llama? ¿O alguien tiene, cómo se llama? Eh, puede presentarse, contarme algo. Y, y si no quiere, también eh, soy flexible. Hola, profe. Hola, hola. Ya, yo me llamo Isadora Bajardo y voy como en varios semestres. Ok. Y, y eso no sé qué más decir. Ya, yeah, pero, pero suponte empiezas graduarte, ponerte a trabajar, eh, no sé, eh, tratar de emprender. Irte del país, o sea, hay tantas ah, opciones. Sí. ¿Cuál eh, es tu, no. tu visión? Eh, saliendo de la U igual me gustaría seguir estudiando un poco más, para claro. no salir siendo tan simple una ingeniera comercial, sino que ser ingeniera comercial y saber algo más. Perfecto. Eso es perfecto. lo que quiero hacer. ¿Y, y tú quieres, suponte, eh, especializarte en algún área eh, Así específica, porque a mí me interesa saber esto para poder ir eh, orientando el curso en la necesidad de cada uno. de ustedes. Sí, me interesa como más marketing. Ok. Uh -huh. Esa es como mi idea. Bueno, o sea, todo lo que venga con, con los temas de informática, marketing, que va a ser el, digamos... Lo que se está usando en estos minutos y la inteligencia artificial y la gestión del conocimiento van a ser de un valor agregado tremendo en las personas, más que, digamos, las otras carreras. Recuerden que eh, la ingeniería comercial, nosotros somos los que generalmente eh, somos los que generamos la mano de obra para el resto de la sociedad. Entonces, el lenguaje que nosotros hablamos, la otra gente no lo entiende. Pero sí, cuando conversamos entre nosotros, entendemos. Porque hablamos del PIB, ¿no es cierto? A una enfermera no tiene idea de qué es lo que es el PIB. ¿ya? Si hablamos, ¿no es cierto? De, qué sé yo, de, del, eh, del IPC, también es algo que nosotros manejamos. Pero el resto de la gente no tiene idea. Hablan que bajaron las acciones, la gente se se asusta, y, y nosotros es, son temas que manejamos, pero el resto de la gente no los maneja. Entonces, por eso que a nosotros nos va bien, y al resto de la gente no les va tan bien. Entonces, eso es importante, digamos, que, que ustedes sepan que nosotros somos los que eh, manejamos ¿sí? todos los negocios, y le damos la vega al resto de la gente. Hay dos tipos, ¿no es cierto?, de, de personas dentro de, nuestra, de nuestro oficio, digamos. Es uno que le gusta trabajar para otra empresa, ¿okay? y otros que le gusta el emprendimiento. ¿ya? Hoy, si ustedes se han dado cuenta, mucha gente, eh, no hay empresas donde trabajar, porque hay 1.8 millones de personas que están cesantes, entonces toda la gente está emprendiendo porque está haciendo emprendimiento. Y también hay que saber cómo hacer emprendimiento, porque ustedes saben que el emprendimiento aquí en Chile, el 90 de las empresas que hacen emprendimiento, fracasan. Y fracasan porque hacen mal las cosas. ¿okay? Porque, porque, no, porque ellos deberían contratar a un ingeniero comercial para que le hicieran la pega bien, pero ellos, como son cerrados de cabeza, tratan de hacer las cosas ellos solos y se caen. Porque no las hacen. Ya. Isidora, Is, Isadora, perdón. Gracias uh -huh. por tu, por tu eh, introducción. ¿Quién sigue? Gracias. Hola, profe. Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Eh, bueno, mi nombre es Matías Miranda eh, Voy igual que Isadora en varios semestres también Y, eh, bueno, mi meta como logrando salir de la carrera También es un poco seguir estudiando Para emigrar directamente a otro país A tratar de trabajar en algo de lo que he aprendido Obviamente no quedarme estancado, entre comillas, en Chile Vale. Y estaba viendo, bueno, lo, lo acabo de googlear, y estaba viendo que usted trabajó en, si no mal está la información, como embajador en Egipto, ¿no? Mi padre, mi padre fue embajador en Egipto. Ah, su padre, ya, como crees? Sí. Eh, ya, comprendo, comprendo. comprendo. Mi, mi, mi, mi background es, eh, bueno, es casi lo mismo, porque eh, tra, yo trabajé en el Banco Mundial, lo que pasa es que yo quería ser diplomático igual que mi papá, pero bueno, vino el golpe eh, militar en Chile y todos los hijos de los diplomáticos acá en Chile eh, no, podían, no pudieron ingresar eh, a, la, a la Academia Diplomática y suponte como se me cerraron las puertas acá en Chile, yo eh, terminé, nosotros llegamos de Egipto, eh, terminé, estuve en la educación media acá en Chile, y había nacido en Estados Unidos y me regresé a Estados Unidos. Entonces ahí empecé, digamos, quería ser diplomático estadounidense, pero cuando, cuando eh, tuve mi primera clase de economía, y me encantó la economía, dije yo, ahí está el dinero, mejor me quedo acá en, en economía. Relaciones diplomáticas para para gente que le gusta las cosas, sé, eh, relaciones públicas, ese tipo de cosas. Ah, ya comprendo. Pero, pero sí te voy a decir una cosa. Que la, lo mejor, la mejor decisión que tú puedes tomar es irte de Chile, usar tu experiencia y tratar de salir adelante porque esa es la mejor, es la mejor escuela. Yo me fui, suponte terminé cuarto medio porque la educación en Egipto era más avanzada, que un país más subdesarrollado que el nuestro, era mejor que aquí en Chile, entonces a mí me subieron de curso y salí con 16 años de, de, de cuarto, y a los 16 años, no teniendo opciones, porque no, no se podía hacer nada, todas las carreras que uno quería estudiar estaban cerradas, entonces dije, yo mejor me voy a Estados Unidos y allá me, me las arreglaré. Y me fui y empecé a trabajar cargando camiones de fruta, andándome a las 4 de la mañana, después trabajé de camarero, y, y así me fui pagando mi estudio. Pero Estados Unidos es un país donde tú puedes hacer ese tipo de cosas. Acá en Chile eso no se puede hacer. Uno, uno puede trabajar y pagarte todo esto, y se gana mucho dinero, entonces yo venía muchas veces a Chile, a ver a mi familia, a ver cómo estaban las cosas, y eh, como aprendí a esquiar en Estados Unidos, porque acá tenía, eh, venía a esquiar acá a Chile, pero ganaba plata, voy a pagar la universidad, porque la universidad si tú te sacas buenas notas, es gratis, entonces yo me sacaba buenas notas y estudiaba entonces, pero aprendí mucho allá, porque también eh, al, al ganar dinero, ¿no es cierto? Yo tenía más dinero para poder tomar cursos que no estaban dentro de la carrera y adquirir cualquier cantidad de conocimiento. Y gracias a, a tener más conocimiento, eh, entré al Banco Mundial, que suponte para entrar al Banco Mundial el requisito principal era tener un doctorado. Y yo entré sin siquiera tener un doctorado, solamente que como había tomado algunos cursos de informática, Todas las personas que trabajaban en el Banco Mundial eran personas muy mayores y no cachaban ni siquiera lo que era una, una, una página Excel, ni, la, ni las bases de datos, ni ninguna de esas cuestiones, ni Word. Y como yo tenía conocimiento de eso, ¡pum!, directo a un puesto importante en el banco. Sí que con tu te cuento aprovecho de contarles la historia un poquito para que todos me conozcan. Matías. Ah, gracias profe. Eh, no bueno eso era más que nada como la presentación entre comillas que estaba pidiendo. Y, y suponte pero te quieres ir a, a aventurar quieres trabajar en alguna empresa. O sea lo ideal sería o sea, en, en parte sería como hacer lo, lo que hizo usted, como tratar de ir a trabajar en algo base, por decirlo así, en otro lado, para aprender igual un poco mejor el idioma y empezar a desarrollar, como usted dice, el conocimiento. Entonces, desde ahí en adelante, ya después con un poquito más de mejor manejo de idioma, eh, lograr aventurar, entre comillas, en, en lo que es la economía o quizás en el marketing, que también bien me llama la atención. Sí, bueno, y el marketing. Marketing, es todo y todo es marketing, como como dicen los, los marketeros ¿Eh? Hasta uno, uno tiene que venderse como marketing. Si, si tú no das una buena impresión, no puedes vender. ¿Eh? Gracias, Matías. Gracias, profesor. Hola, ¿quién se anima? Bueno, quiero hacerles una pregunta, eh, en, en el, eh, en el en la, en semestre pasado eh, hubo un tema sobre las clases y que había que tomarse un break porque encontraban que eran muy largas, eh, en el medio, aquí vamos a hacer lo mismo o vamos a tomar la hora, digamos, que corresponde, de 8.15 9:35. Yo creo que sigamos la hora que corresponde, porque okay. para qué acortarlo. Vale, yo, yo quiero ponerme de acuerdo con todos, porque acuérdense, aquí yo trato de hacerle la vida la más fácil y. Y, y generalmente tiene que ser en, en un consenso general, porque si hay alguien que no está de acuerdo, ahí tienen que arreglarse ustedes entre ustedes para que eh, no, no haya, digamos, eh, diferencias de opiniones y alguien puede ir a reclamar al, al, al director. Y ustedes la ropa sucia se la da en casa. yo opino lo mismo que la Isa ¿sí? ya yeah. además se nos va a hacer corto el tiempo se los aseguro Valentina, preséntate ya, yeah. escucho <ríe> Eh, no tengan miedo, o sea que en el, Oye, estamos en, por internet ¿no? Ni le veo en la cara, así que Ya, eh, me llamo Valentina Oces. Voy en Noveno semestre O sea, uh -huh. noveno octavo Ok eh, Y me gusta el área De recursos humanos y marketing Vale, ok eh, y eso, o sea, mi, mi expectativa ahora al salir de la U es ponerme a trabajar al tiro porque tengo un hijo chico y eh, hay que, <ríe> que trabajar y más adelante igual tengo pensado estudiar algo más para como saber más. Vale. Mira, todo se puede. Así que yo lo único que les puedo decir a todos ustedes es que lo único que no se puede hacer es evitar la muerte. Pero el resto, yo les prometo que, miren, por las, por las que he pasado, digamos, porque cuando uno sale de la casa a los 16 años, se va solo a otro país y puede surgir, yo les aseguro que cualquier persona lo puede hacer. Así que, con hijos, con todo, o sea, uno puede salir adelante y te lo digo porque suponte yo es de una familia matriarcal mi madre quedó viuda a los 43 años con cinco hijos salió adelante y no le pidió ayuda nunca a nadie entonces imagínate no si sí se puede profe <risa> Sí, se puede exactamente a ver Gabriela García No está. María José Prieto. Hola, profe. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Hoy eh, eh, en el décimo semestre, estoy terminando. Sí. <risa> eh, ¿Qué más no había que decir? <risa> eh, cuando salga, eh, me interesa como el área de finanzas más que nada. Y Super. cuando termine, eh, yo creo que primero como que trabajaría, eh, que era ahorrar y, e irme a otro país a como aprender bien inglés, como a la fuerza en otro país. <ríe> y Super. eso me sí. yeah. Y te gustaría ir a Australia, a Nueva Zelanda, sí. Estados Unidos, Inglaterra. Sí, el que más me interesa en este momento, porque he escuchado buenos comentarios y todo, además de que me han dicho que es como el país que más chilenos tiene, por lo mismo, es Australia. Así sí. que, como que creo que me iría para allá. Ya, yeah. súper. Es, es un buen lugar, porque es una isla, así que, forzado sí. por tiene que aprender un inglés. Claro, por lo mismo. Exactamente. Gracias, profe. Diego Sepúlveda. Diego Jorge Sánchez. Hola, profe. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estás tú? Bien, me llamo Jorge, tengo 22, voy en octavo octavo semestre de ingeniería bien. comercial y me gustaría igual después de salir de la carrera especializarme quizá en recursos humanos, que me gusta más ese área. Vale. ¿Y eso? Bien, súper bien, de gracia. Ignacio Galarce. Hola, profesor. Hola, buenos eh, días. Eh, voy en el décimo semestre de, después de terminar mi carrera. Eh, me gustaría ter, eh, estudiar otra carrera, pero igual tengo hartas opciones. Por algunas por hobby y otra porque me deja dejan enseñanza. Y también me gustaría ir a otros países para traer nuevas idea e implementarla acá en Chile como negocio. Eh, bueno, es justo el momento para hacerlo, así que también es una excelente idea. Perfecto. ¿Qué otras carreras te interesan? En este momento tengo dos, que, que igual es muy diferente a lo que es como, como lo que es ingeniería comercial, es muy diferente, pero sí me gusta conocer diferentes cosas. Por ejemplo, una sería ingeniería civil industrial y la otra sería ingeniería automotriz, que esa sería por hobby. Vale, ok. ¿Ya? Muy bien, vamos, vamos, vamos adelantando. Eh, Gracias Ignacio. Nada, Valent profe. Valentina Oses. ¿Qué pasó profe? Hola. Buenos días. Profe ya me presenté yo. ¿Ah, ¿Te presentaste? Ah ya, pasó? es que... <risa> Chuta, disculpa. <risa> Déjame ver, Andrés Romero se presentó, ¿no? Hola, profe. Hola. Eh, ya, yo estoy en décimo semestre con unos poquitos ramos que me quedan de noveno. Ya estoy terminando, sí. Eh, bueno, mi plan, más o menos, de aquí a terminar la carrera, pues, ponerme a trabajar un tiempo, ya para poder empezar a juntar dinero y si da la posibilidad de irme afuera a aprender idiomas, sería lo ideal. Igual tengo pensado en un futuro poder especializarme directamente en un área de preferencia de finanzas, que es como lo que más me gusta. Pero no me cierro nada realmente en ese sentido y dependiendo de cómo vayan fluyendo las cosas, ya durante los años, ves qué se puede revisar, quizás poder dirigirme a áreas que son muy distintas a ingeniería comercial o mantenerme directamente en la línea que estoy actualmente. ¿Y en qué estás ahora? Eh, o sea, directamente estoy ahora con ingeniería comercial, terminándola prácticamente, pero Ay, yeah. seguir, se... seguir especializándome directamente en áreas correspondientes a ingeniería. Vale. Excelente. Gracias, André. Gracias a usted, profe. Ok. Eh, Gabriela García. Hola, profe. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Eh, yo estoy en octavo semestre. Ok. Y yo creo que me quiere especializar en finanzas, que es lo yeah. que más me ha gustado, pero aún tampoco no, no estoy segura. Como que necesito seguir avanzando para ver qué es lo que más me gusta. Bueno, yo creo que aquí vamos a sacar muchas conclusiones, digamos, dónde queremos ir. Así que no, no sé. Eh, vamos a ir conectando los puntos para para ver hacia dónde nos orientamos. Y eh, en eso quiero ayudarlo. ¿Okay? Así que van a salir con la película súper clara de este curso. Ok. Ya, yeah, gracias. Eh, Joaquín Ferreira. Hola, profe. Escucha. Hola, hola, bueno, buenos días. Eh, yo voy en octavo semestre y lo que pienso hacer es tomar las oportunidades que se me den nomás. Si puedo trabajar bien, si puedo seguir estudiando también, si se me da la oportunidad de hacer las dos cosas igual. Pero lo que más quiero es irme a otro país lo antes posible. Es casi lo que todo el mundo quiere, que la crema acá. ¿Es cierto? Ya, yeah, vale. Ok. Gracias, yeah. eh Joana, Falla. Hola, profe. Hola, hola. Eh, bueno, yo voy en mi octavo semestre y eh, por el momento lo que pienso es salir y trabajar porque quiero postular a metas que tengo más o menos a corto plazo, así que necesito la plata. Y más adelante, vale. si se me da la oportunidad, eh, especializarme en algo y, y eso lo que requiera la empresa o donde esté trabajando en estos momentos también. Súper. Ok. Gracias, Joana. ¿Te pasaste? Jorge Sánchez ya se presentó. Sí, profe, ya lo hice. Ah, ya, yeah. sí, me suena. Eh, María José Preto también, Matías, Miranda también, eh, Pilar Morales. Hola, profe, buenos días. Hola, hola, buenos días. Eh, bueno, yo estoy en mi último año okay. y en mi último semestre. Y lo que pretendo es trabajar, y después igual quiero viajar. Vale. Sí. Eso. Bien, está bien. Muchas gracias. ¿Qué más me falta? Eh, Felipe, Luis Felipe Elgueta. -El Daphne Luis Antonio parece que no están. Ok. ¿Será posible de que alguien? Aló. Eh... Profe, no me he presentado. A ver. Fabián. Ah, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Ya está? Bien, bien. Yo no caché mucho porque me metí tarde a la clase, no como que llegué al final de su presentación. Sí, no, no, yo no hice ninguna presentación, estamos presentándonos todos. Ah, ya <risa> o <sea>, estaba hablando, <risa> yo llegué al final de eso. Yeah. Eh, bueno, estoy como entre el octavo y el décimo semestre y no sé, no tengo un área específica que me guste. Quiero Todavía ver no. cuál, yeah. cuál es la mejor en la experiencia laboral y ahí como eh, elegir una. Vale. Bueno, aquí... aquí Dime. Dígame. No, no, no, primero tú. Eh, bueno, no sé, quiero irme al sur, no me gusta ya mucho Santiago, viajar a otros países, quizás más cuando tenga algo serio, planes como bien específicos, algo así, y, y eso. Bueno, mira, hoy día el mundo está tan globalizado que yo no sé para que rayo toda la gente sea a Santiago, cuando puede estar en cualquier parte del mundo haciendo negocio, porque ya ahora internet es algo que va a ser totalmente, va a cambiar todas las reglas del juego, así que eh, uno puede estar, no sé, por África, en África, en, en el sur, en el norte, una isla, <ríe> y todo, todos los negocios se hacen, porque para allá vamos, o sea, y el tema de la inteligencia artificial es un tema fenomenal que es lo que ya llegó. No nos hemos dado cuenta, pero ya está aquí. O sea, da, da. Todo, todo es eh, inteligencia artificial. Ahí vamos a hablar un poquito del tema. Este. Eh, así que eh, gracias. ¿Ya? Eh, ¿Qué más me falta? Parece que, o sea, hay, hay algunas, aquí tengo en el, eh, hay algunas personas que están conectadas, pero, pero parece que no están. Entonces, yo creo que eh, yo les voy a, a hablar ahora un poco de, eh, no me gusta a mí hay mucho hablar de mí porque, todo mi, casi toda mi información está en internet, ustedes me pueden googlear y, y, y van a saber todo. Le, pero les puedo contarte que, eh, así en términos generales, nací en Estados Unidos, eh, mi padre era diplomático chileno eh, de Estados Unidos, eh, nos fui, estuvimos en Argentina. Tengo dos hermanos que son argentinos. Después nos fuimos a, a Estados Unidos. Eh, nací en Estados Unidos. Después nos fuimos a Egipto. Vivimos siete años en Egipto. Tengo dos hermanas que son egipcias. Y después suponte que estuvimos en Italia. Tengo una hermana, una hermana que es italiana. Y, y ¿Cómo se llama? Y no tengo, no tengo ni ningún hermano que sea chileno, excepto mis padres. Todos nacieron afuera y eh, pero todos están, estamos aquí en Chile, eh, eh. cuando estuve aquí en Chile, cuando regresamos de Egipto y como les comenté, estuve eh, en un colegio y, y salí, eh, estuve cuatro años, no, no soy la persona, digamos, que nace en un lugar, tiene todos sus amigos desde chi desde chico, desde, desde primero básico hasta cuando termina cuarto medio y tienen una vía de, de amistades, porque supongo que cambiándose tantos países no, no, no logras tú eh, tener eso, así que generalmente no es muy bonita la vida de los diplomáticos porque nunca tienes amistades que no puedes conservar amistades a través del tiempo porque te cambias tanto que se, nadie sabe dónde está la gente. Pero, eh, pero también eso te ayuda porque te abre un poquito la mente y tú puedes comparar muchos países y te, te abre la mente de que hay gente que piensa de una forma diferente y hacen las cosas de, de distintas formas y por eso que hay unos países que han hecho las cosas bien, otros las hacen mal y así uno se va formando entonces eh, y bueno eh, estudié en la Universidad de Maryland la Universidad de Maryland es una universidad pública pero la diferencia con, con nosotros es que en, en Estados Unidos eh, las universidades son como un consorcio tú puedes tomar las clases en las mejores universidades que son privadas y tú te entrevistas con los profesores y si a ti te gusta el profesor con el cual vas a, quieres tomar esa clase eh, la tomas en cualquier universidad y el crédito de ese curso que tú tomaste en cualquier universidad te lo traspasan a tu universidad digamos que era, mi universidad era la universidad de maryland que es la está dentro de las 10 mejores universidades públicas en el mundo eh, y en, en, en el tema de economía. Eh, y, y como, como yo iba mentalizado a ser un diplomático estadounidense cuando entré a la universidad de Maryland eh, eh, los textos de, de economía salen de esa universidad tenía premios nobles como ocho premios nobles en, en, en, en distintas ramas en economía entonces me enamoré de esa universidad y y además que, suponte como había en otras universidades que eran muy buenas, como Georgetown, como eh, George Washington University, eh, iba tomando cursos en distintas universidades, porque tú te entrevistabas con, con los profesores y si te gustaba bien, y si no, iba viendo, pero tomabas con los mejores. ¿Yeah? Entonces, yo creo que eso me ayudó, y una, una carrera en Estados Unidos dura cuatro años, yo me demoré como siete años porque es tanta la información, las bibliotecas están abiertas 24 horas, entonces yo vivía en la biblioteca adquiriendo conocimiento porque era tanta la información que había, que imagínense que eh, en el año 81 yo ya tenía correo electrónico en Estados Unidos, porque tú no podías ir a una clase si no tenías un correo electrónico y a uno lo trataban como diciendo, oye, ya por subdesarrollado, que alguien te enseñe a usar un correo electrónico, porque si no, nunca vas a recibir la información del profe, ¿ya? Y tenía que tener un computador, porque si no tenía un computador, eh, no podía hacer los trabajos, porque se hacía un trabajo a mano, me lo tiraban por la cabeza, eh, tenía que imprimirlo, digamos, con una impresora láser, o sea, mucha exigencia que yo realmente quedé atónito y me enderezaron rapidito, porque suponte eh, llegué como con una pluma a Estados Unidos, decía no estacionar y yo me estacionaba y pum, de repente desaparecía el auto y pensaba que me lo habían robado y no me lo habían robado, se lo había llegado la policía porque estaba mal estacionado. ¿sí? Entonces, y, y cada vez que hacía o cometía un error, eh, pagaba. Entonces te hacen que te duela el bolsillo, y como cuando te duele el bolsillo, uno aprende rápido y hace las cosas como se tienen que hacer. Entonces, si te pasaba del límite en su de velocidad, otro ticket, y entonces eran tantos los tickets que uno va acumulando que el, el seguro se daba arriba, y al final tuve que vender el auto porque no podía tener auto, porque mi seguro era más, valía más que tener el auto. Pero después, cuando ya regularicé la situación, dije, no, ya, aquí tengo que andar como la gente hace, si todos los autos estacionan para allá, en la estación igual, si dice 15 minutos de estacionamiento, 15 minutos, porque si no la grúa, pum, la agarre. oye, y te sale, te cobran 100 dólares la, la hora por llevártelo a los lugares donde guardan los autos que se lo llevan, más la, la, la multa que te pasan por estar mal estacionado, entonces al final era un dolor de casa que uno tenía que pagar porque no hacía las cosas como correspondía. Nosotros acá hacemos cualquier cuestión y nos da lo mismo, porque no hay justicia, no hay reglas, códigos, entonces no se respeta absolutamente nada. Ustedes han visto lo que está pasando en el país, o sea, ya la gente no creen en los carabineros, no creen en la iglesia, no creen en el gobierno, no, no. todo es el oasis que lo hace que se había, que todo el mundo hablaba, era falso, o sea, que creíamos que éramos el, un país que no era corrupto, y sí éramos muy corrupto entonces, todas esas cosas allá no te dejan, porque suponte, si tú copias en una prueba allá, Mejor que te vayas del país porque suponte no te dan ni siquiera licencia a conducir, te hacen la vida imposible. Mejor irse del país. Entonces, te enseñan a la fuerza a actuar correctamente. ¿Okay? Y bueno, hoy, suponte, yo me refiero a Estados Unidos porque fue, yo me fui por tres meses a Estados Unidos, dije yo voy a tomar unos corsitos y me vuelvo y me quedé como 35 años allá. Entonces, y después vine y regresé a Chile pensando de que con toda esta eh, eh, imagen que nos vendieron de que Chile está súper en la escuela con 24 mil dólares de, de ingreso per cápita, yo te dije yo, Chile está fantástico, voy a aplicar mis conocimientos para poder ayudar, pero acá esa cuestión no funciona, esa cuestión funciona solamente para los pitudos, para la gente que suponte que está metido... Con los parientes de, de los parlamentarios, los parientes de los grupos económicos, que son 10 grupos y, y entre ellos están todos ahí mezclados y el resto de, de la gente se tiene que salvar como pueda. Entonces, ¿qué es lo que uno eh, opta? Y eso es, es mi recomendación a ustedes: nadie los va a ayudar, ustedes tienen que ir adelante solo porque suponte nadie de nosotros, me incluyo porque yo no fui ni, ni al, al Verbo Divino, ni al, al, al St. George o no sé, el Santiago College, el Niño de Águila, esos colegios que son para la elite de este país, ¿ya? Eh, no podemos entrar en el grupo de ellos porque no, no tenemos eh, cabida. Entonces nosotros tenemos que buscar la fórmula de cómo tener éxito sin estar con ellos. Y la única fórmula es teniendo conocimiento. Entonces, la invitación que yo les hago es que abran, Albert Einstein decía, su que la mente funciona solo si, para que ella se abre. ¿okay? Entonces, que tengan una mente muy abierta, porque yo, lo que yo les voy a ir hablando en este tema, ustedes ya lo han escuchado. Solamente lo que yo quiero es que hablemos el mismo idioma, porque cuando uno habla el mismo idioma, nosotros podemos tomar decisiones más rápidas, porque cuando tratas de organizarle toda la información que tienes en tu mente y está desordenada, eh, te cuesta mucho tomar una decisión y mien mientras tú estás organizando la información que tienes en la cabeza, ya otro... La tenía organizada y tomó la decisión antes y, y, y ganó. ¿ok? Porque Esto es competencia. La economía se trata de competencia. Compiten y ganan los mejores. ¿ya? Como una carrera de 100 metros. O, o un negocio que tú haces. El primero que lo pone va, gana la, el liderazgo y nadie se lo puede quitar. ¿ok? Entonces la gestión del conocimiento es un tema eh, súper importante y eso se va adquiriendo, digamos, eh, con el tiempo. Nadie nace sabiendo todas las cosas, pero lo que sí uno aprende es de que Chile no es un país que te da grandes oportunidades a todas las personas. O sea, hay un grupo que lo pasa fantástico, que van a comprar, supongo, a otros países y el resto... Nos quedamos de brazos cruzados porque con suerte, eh, cuando nos graduamos, salimos con las grandes esperanzas de que vamos a encontrar grandes trabajos y los grandes trabajos se reducen a salarios de 400 a 800 mil pesos que apenas nos alcanza para ir. ¿ok? Y no puedes lograr los sueños que uno desea. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Buscar la fórmula siempre de ganar dinero, pero... Pero que sea para uno, no para darle el dinero y tu trabajo y, y, tu, y todo tu sacrificio a otra persona. Entonces, lo que ustedes están haciendo en este minuto están oh. agregando valor a sus personas, porque suponte si se levantan a las 8 de la mañana a escuchar a un profe, eh, es porque nadie los tiene forzados, ni amarrados, ni los, los tienen con cadenas, suponte. Eh, frente al computador, es una decisión propia de ustedes, en la cual ustedes son los que tienen las ganas de salir adelante. ¿tien? Y eso es súper valuable, porque es una decisión propia. Ustedes tomaron una decisión y así van a seguir tomando decisión, porque con la gestión del conocimiento, viene mucha gente hablando hablarnos de la gestión del conocimiento pero al final son gente que les pagan mucho dinero, hablan, pero mucho, y al final suponte, nosotros salimos de, de los seminarios y todas esas cosas sin seguir entendiendo qué es lo que es la gestión del conocimiento. ¿okay? Y la gestión del conocimiento son dos cosas súper importantes que se han descubierto. Uno, que el capital humano es, fundamental para que una empresa funcione bien. y lo segundo es que la responsabilidad social empresarial que es el tema suponte de el tema medioambiental también es importante entonces nosotros nos tenemos que enfocar en eso si tú le pagas mal a un trabajador no va ese trabajador no va a tener interés no va a ser productivo y la empresa nunca va a poder salir adelante. Entonces nosotros tenemos que entender que si nosotros queremos tener una buena empresa, tenemos que reinvertir el dinero en, nuestro, en, nuestro, en nuestros trabajadores, en nuestros funcionarios, en la gente que está trabajando con nosotros. Si ellos crecen, cierto la empresa crece, la comunidad crece, la sociedad crece, el país crece. Y, y nosotros tenemos una una mentalidad de reducción de costos ¿no? Siempre nos, nos, nos han metido en la cabeza de maximizar los recursos, reducción de costos y mínimo de inversión. De esa manera es imposible que una empresa crezca. Los grandes empresarios no hacen las cosas como la hacen en los otros países porque se asesoran bien. Contratan gente de, de qué sé yo, JP Morgan, que son las grandes empresas exitosa ¿ok? y ellos crecen claro, crecen porque le meten plata a sus empresas ¿ok? le pagan los mínimos que pueden de salario a los trabajadores pero se llevan todo el dinero para su casa como lo que pasó con las AFP ¿ok? que todo el mundo pues, al final tú oye, es nuestro dinero ¿ok? no es el dinero de ellos ellos están administrando nuestro dinero. Pero ¿quién se lleva las ganancias? ¿Ellos o nosotros? ¿Alguien? Ellos. Ellos nomás. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que la gente está molesta. Porque se suponía que nosotros, cuando jubiláramos, jubilar quiere decir júbilo. O sea, pasarlo bien, llegar a hacer tener la, la tercera edad y pasarlo fantástico. Y tener un, una, una pensión en la cual tú puedas disfrutar la vida. Pero aquí son pensiones paupérrimas, o sea, que, que no, o sea, no se ajusta a la realidad. Y por eso que ocurrió esto del estallido social y que... No creo que haya sido solamente porque subieron el mero. No, la gente ya está eh, aburrida de tanta mentira que nos habían metido de que con la economía el chorreo, que había que hacer rico a los ricos para que chorreara el dinero hacia abajo y eso nunca ocurrió. ¿okay? Lo único que ha ocurrido en Chile es que los ricos se hacen más ricos, los pobres y la clase media más pobre. ¿okay? Y eso pasó la cuenta al modelo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad y decir, ¿saben qué? Aquí en este curso de gestión de, del conocimiento nos van a cambiar el switch porque nos van a hacer pensar de que el paradigma de la maximización de utilidades, reducción de costo y mínimo inversión no es la correcta. Hay que buscar un modelo moderado. Nadie dice que ganar plata es malo, pero sí. Hay que ser justo. Entonces, cuando nosotros hablamos de reducción de costo en nuestro país, ¿qué es lo primero que hacemos? Pagar menos. Sí, a quiénes. ¿A la mano de obra? ¿Reducir el obra. La... Claro, pagar menos, reducir la mano de obra, despide a los trabajadores, pero no nos damos cuenta el daño que le hacemos a la sociedad, porque una persona que tú despides, que es una familia, y está sustentando a esa persona, entonces el daño social que tú le haces a toda la familia es tremendo, porque suponte... Empieza eh, el alcoholismo, la drogadicción, eh, eh, lo, el abuso intrafamiliar, digamos. O sea, son tantas tanta las cosas, la delincuencia aumenta, ¿ya? porque la gente tiene que seguir trabajando, tiene que seguir alimentando a su familia, si no es porque supongo que ellos quieren ser... Eh, eh, robar una, un supermercado, tienen que alimentar a su familia. Ahora, hay gente que obviamente se les pasa la mano y, y aprovechan de las situaciones, pero en términos generales, yo creo que suponte hay más gente buena que gente mala en nuestro país. ¿okay? Lo que pasa es que suponte que como no tenemos una justicia que se preocupe de, de hacer justicia como corresponde, entonces lamentablemente... Ellos es, es, es, es el reino de, lo, de los estafadores, el reino de toda la gente que hace las cosas mal. Y, y, ¿qué, ¿Y qué les importa si, total, dicen, oye, si me robo tres autos al mes, gano más de, de trabajar en un McDonald's? ¿O no? Total, suponte ¿cuántos días van a estar presos? Entran y salen. En un portonazo se un auto, suponte, de alta gama, lo venden y chuta, bien feliz todo el año. ¿Me equivoco o es así la cosa? O no es así. no se roban los cajeros. Oh, claro, se roban los cajeros también, entre tantas cosas. Pero los ricos sí, no tienen justicia porque los mandan a hacer clases de ética. O las colusiones, digamos, de los pollos, no les van a cobrar absolutamente nada. O sea, el poder económico aquí, escucha, hace lo que quiere. Entonces, desde mi punto de vista, lo único que yo quiero, por ejemplo, es que cambie la Constitución para que se acabe de todas estas cosas. Es para a toda la gente de los pal del Parlamento porque nosotros dependemos de ellos y ellos no hacen nada. Imagínate cuánto costó sacar el 10% cuando no es la plata. Esa plata que nosotros le pagamos a ellos, esos tremendos salarios, se ganan mucha plata los parlamentarios. Y más encima no nos querían dar el 10%. Yo no encuentro que eso es el Esa gente no puede, no puede. No puede estar haciendo leyes y estar en contra de nosotros. Si nosotros le pagamos los salarios, deberían estar a nuestro favor. ¿O no? Y, y más encima diciendo así como, ay, ojalá no se gaste la plata en esto y esto otro. ¿Y qué les importa si la plata es de uno? Exactamente. Entonces, eso son cosas de que no ustedes, no yo ya estoy pasado moda, pero ustedes son el futuro, ustedes son los que van a tener que tomar las próximas decisiones, me entiendes, de cómo, cómo son las reglas del juego. Entonces, por eso es que es, es importante tener un poquito apertura de mente, porque las cosas cambiaron. No podemos ya decir que eh, van a seguir iguales. Ya hubo un cambio, eh, nos dimos cuenta de que hubo una pésima, pésima administración de la pandemia, tuvo que salir el, el ministro de salud, hubo una pésima administración económica, tuvo que salir el ministro de Hacienda y hay que decir el, el resto de los ministros porque yo no sé dónde están. O sea, el ministro de Educación, no sé, eh, no sé, no sé qué tiene en la cabeza. O sea, quieren que, que, que todos nos contagiemos, quieren que querían hacer clases en el patio y los niños se, se refían, no podemos estar metidos. hoy ya sabemos que existe el virus y que es terrible. Yo sé de gente de que ha fallecido de, de, de, de esta cosa ¿cómo, cómo el presidente va, va, va a estar hablando en un discurso, hablando con el virus, y decir, ojalá que el virus se suba a un avión y se vaya ¿eh? eso es, es ridículo o sea, un presidente tiene que ser lo suficientemente serio y decir las cosas como son o sea, no seguir viviendo en un mundo de fantasía como la que él tiene en la cabeza y y, y llevar el país en la senda que corresponde pero si tú no lo ves que, y el tipo suponte eh, ya, ya eh, es a, vo, a voces vivas que él ya casi no está gobernando son grupos de personas que están man, manipulándolo y el tipo aparece y dice cualquier cosa, pero que realmente uno lo escucha y no nos causa ningún sentido. Entonces, eso es lo que nosotros más, o sea, hablo nosotros porque estamos en la clase, pero son ustedes los que suponte tienen que ir al plebiscito, tienen que pedir que se cambie la constitución, y que no, los parlamentarios no estén metidos en, en, en, en, la, en la nueva constitución, que sean los ciudadanos los que hagamos la nueva constitución, porque eso nos va a cambiar la vida a todos, y, y nos va a dar las oportunidades que nosotros queremos y que soñamos, que nos han privado por todos estos años, porque no se ha podido, porque el poder de los parlamentarios y el poder económico obstruyen, nos dejan que nosotros levantemos la cabeza. ¿okay? Levantamos un poco la cabeza ¡pum! y te uno. ¿okay? Entonces, tenemos que cambiar es, es, estas cosas que están mal hechas. Entonces, si yo les pregunto a usted, ¿qué opinan ustedes? ¿Chile es un país subdesarrollado o desarrollado? ¿Qué creen ustedes? su todos creíamos que, era un, que estábamos llegando al desarrollo ¿sí o no? hasta antes del 18 sí profe, por eso yo encuentro que eh, también llegó tanto extranjero porque todos venían con la ilusión de que Chile era uno de los mejores países en Latinoamérica así es y se encontraron con la gran sorpresa de que el ministro Malenis mismo dijo oh, yo no sabía que había tanto pobre en Chile ¿Ah? Qué buena, ¿Sí no? ¿Qué? entonces yo pienso que eh, y, y fíjate tú que los inmigrantes que vinieron aquí a Chile ellos no no, eh, de hecho fueron muy maltratados ¿ok? Y, y segundo, ellos nunca venían a quedarse a Chile, porque suponte la mayoría de, de los haitianos, ¿eh? ellos vienen a, a Chile a, a sacar la ciudadanía chilena, porque con la ciudadanía chilena ellos pueden sacar la visa waiver para irse a Estados Unidos. Porque si tú vas a Estados Unidos, casi todos los taxistas en Estados Unidos son, jamai son jamaiquinos y de Haití. ¿Ok? ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Venían para acá, trabajaban un tiempo, le daban la residencia, sacaban la ciudadanía y después, ¡pum!, se iban para Estados Unidos. Ahora está difícil la cosa porque con Donald Trump ahí hay que ser un, lo un loco suelto, que falta poquito ya, por favor, ojalá que gane la las elecciones Joe Biden con Cam eh, Kamala Harris, que son los, los, los demócratas, y que saquen a ese señor, porque realmente tiene a todo el mundo, así como tiene eh, con una especulación, con esa guerra comercial que hay con Japón, que, que estamos todos esperando qué es lo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, yo le digo a todos mis clientes, le digo, no, no tomemos ninguna decisión hasta después de las elecciones de noviembre. Ahí recién vamos a saber qué rumbo va a tener el mundo. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Vamos a volver a la normalidad? ¿O vamos a, cómo se llama, seguir con este pájaro loco que, que, está, que nos mantiene a todos en una incertidumbre total? Y, y bueno, y más encima viene el plebiscito, o sea, son grandes los eventos que vienen, y, y ojalá, ojalá que con esta apertura que se está haciendo, nosotros no caigamos, suponete, con, con, con gente más infectada, digamos, con el, con el coronavirus, y, o contaminada, ¿no es cierto? Y que se realmente logremos llegar al plebiscito, porque eh, se está abriendo todo, pero, pero no sabemos si realmente eso va a ser para bien o para mal, ¿ok? Pero... Pero hay que hacer algo, entiende Yo creo que se está tratando de hacer porque si no lo hacen, va a haber un estallido social antes de lo que la gente espera. ¿eh? Entonces, tienen que dejar que la gente salga y que la economía se, se ¿cómo se llama?, se, se recupere. Pero ya también están, están diciendo que va a haber un segundo bono de un 10%. En, en, en enero o febrero porque ya saben que las cifras económicas no, no, no han mejorado entonces es obvio de que ellos están viendo de que esta cuestión se va a alargar ¿sí? pero como cuando cuando tú ves la televisión no ves ninguna cosa realmente eh, que, que a ti te pueda informar realmente la única forma que nosotros nos, nos estamos informando y es a través de las redes sociales. Entonces, vamos a tener eh, que aprender de que, suponte, el rating de los programas de televisión están cayendo de una forma increíble y están saliendo canales digitales donde tú puedes informarte mucho más de lo que te puedes informar, suponte, en, en los canales convencionales de televisión en, en el país, o sea, en Mega chilevisión, CNN, 24 horas, como que ya nadie tampoco les cree a ellos. Entonces, ¿de dónde sacamos la información para tomar decisiones? ¿Están muy cansados o están dormidos? <ríe> Me asusta cuando se quedan callados. ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Ya. Yeah. <ríe> sí. Cuénteme, ¿qué creen ustedes? Hay que buscar la información. Claro. Los canales, tenemos... igual, los canales igual muestran lo que quieran. Entonces, entonces, no se sabe que se están informando desinformando. No se sabe, En la red social igual desinforman, igual informan otras cosas. Entonces, Entonces hay que buscar la vericidad uh -huh. O verificar que la información sea Creíble y todas esas cosas ¿Y dónde encuentras esa información? En los libros O no sé La información actual Dudo que estén en los libros Pero de buena fuente De buena fuente ¿Cuáles son las buenas fuentes? Yo les voy a decir miren Hay una revista que se llama The Economist ¿okay? No sé si la han escuchado hablar de ella. El Economista, que es una, una revista inglesa. Ellos dicen las cosas como son, hacen análisis de los países y te dan un informe real de lo que está pasando. Global Finance, okay es otra revista que usan los bancos y te ponen todos los datos reales de los países. Porque no te vas a ir al INE, al Instituto Nacional de Estadística, porque ya sabemos que el, el Instituto Nacional de Estadística ni siquiera sabe cuántos chilenos somos, ¿cierto? Han, han alterado la cifra tantas veces que, que realmente no puedes contar con esa información para tomar decisión. Entonces uno tiene que salir al extranjero, porque ellos sí tienen información nuestra real. Y ahí tú tienes que informarte. Tú tienes que leer, suponte, diario en España, diario suponte en otros países y ellos hablan de nosotros, de nuestra realidad que nosotros no la vemos. Entonces tenemos que salir a buscar la información y estar informado. Por eso que les digo, uno tiene que abrirse un poquito ya de mente y decir, no, aquí en Chile las cosas no están bien y tenemos que salir a buscar la información mira, por ejemplo estaba recién viendo un un informe aquí se está prometiendo de que vamos a tener eh, el, el 5G suponte prácticamente como el próximo año eso es imposible es imposible que ocurra porque para tener 5G tú tienes que tener un satélite dedicado y que mande señales Wi-Fi en 5G. ¿Ya? Porque nosotros lo que tenemos aquí en Chile es fibra óptica, y sobre todo lo que tenemos por Wi-Fi son antenitas que están puestas en los cerros para que los celulares tengan señal. Pero si no hay una antena en San Pedro de Atacama en Toconao, no tienen celulares, no hay señal, no hay, no hay Wi-Fi, o sea, los niños no pueden estudiar, no hay escuelas ahí. ¿ok? O tienen que estudiar, suponte, con, ¿cómo se llama? Con, eh, eh, con, con, con computadores, pero sin internet. No pueden tener esta, este tipo de clases. Ustedes vieron que había una, una persona que se tenía que subir al techo de la casa para poder tener clase, ¿se acuerdan o no? Sí, profe. Ok, entonces, eso de que no están... Eh, eh, todo estos, este, este gran desarrollo que se va a hacer para que Chile salga adelante... Yo no, yo no lo creo, no lo creo, que sean, seamos capaces, que falta un año y medio para las próximas elecciones, seamos capaces de arreglar todo lo que se ha hecho cuando ni siquiera bonte, la gente ha recibido los bonos que ha ofrecido el gobierno, y si han recibido bonos, las personas son unos bonos terribles, yo he visto gente que le ha llegado bonos de 5 mil pesos, ¿qué te sirve 5 mil pesos? Con cinco mil pesos, ¿qué te compras hoy tú? Entonces, eh, no ayuda mucho a la gente. Lo, que, lo único que hacen es como revisan la cara de las personas y decirles, bueno, y se le estamos dando. Y yo les pregunto a ustedes, suponte, ¿y esos cinco mil pesos de dónde vienen? Las cajas de dónde vienen, son de los impuestos que pagamos nosotros los chilenos. Porque el gobierno no ha puesto nada. El gobierno pidió al Fondo Monetario Internacional un, más de 72 millones de, de dólares. Y, y han puesto esa plata a disposición de, de, la, de la gente que la necesita? Nada. Eh, nada. Absolutamente nada. Nada, nada, nada. Entonces, todo, todo lo que se ha puesto ha sido nuestro propio dinero para que se retire la economía ¿okay? es nuestro dinero pero el gobierno no ha puesto nada entonces yo creo que ya ahora que este gobierno no sé si eh, está en un como un autopiloto ¿eh? de un avión y tal ese quien pueda no más porque eh, no hay otra fórmula así que bueno pero, pero eso es lo que es eh, eh, importante tener claro, ¿ya? De que estamos en un proceso de cambio muy brusco. Tenemos que tener, suponte, empatía en tratar, en tratar de entendernos entre nosotros, eh, que yo no soy el, un enemigo de ustedes, ¿ya? Lo único que quiero es tratar de ayudarlos para que ustedes abran su mente, para que tengan una visión más amplia de lo que está ocurriendo. Eh, vamos a, a tratar de tomar la información, ponerla en, en orden, para que ustedes puedan tomar mejores decisiones y tener una visión más o menos de que suponte el día de mañana le pregunten, alguien los pare en la calle y le dice, y les pregunten ¿qué quiere hacer usted en, en cinco años? ¿en 10 años? ¿20 años? Que usted tenga la película clara y decir mira, en cinco años quiero estar aquí en 20, acá, y ponerse metas ¿eh? pero si uno no se, no se pone meta no, no vas a avanzar nunca porque no sabes vas a ir zigzagueando por todas partes buscando lo mejor, picando por aquí picando por allá, pero si tú tienes una película clara, lo vas a hacer porque suponte que estás completamente convencido de lo que tú quieres hacer ¿Sí? como lo que están haciendo ahora o sea, están aquí, en esta clase sin cadena, nadie lo está obligando, el que quiere se va el que quiere viene, yo lo único que les puedo decir no paso lista porque suponte, si ustedes quieren aprender, van a estar aquí. Si no quieren aprender, no aprenden. Entonces, y, y, y hacen otra cosa, ¿cierto? Pero el éxito depende única y exclusivamente del conocimiento y cómo tomen ustedes las decisiones correctas para no hacer las cosas mediocremente como se han hecho aquí en el país que hemos perdido competitividad, hemos perdido su monte, todo lo que teníamos construido de tantos años, hemos retrocedido su monte como el año 82, más o menos. ¿Sí? Entonces, eso hay que revertirlo y va a tomar bastante tiempo. Entonces, si tú, ustedes, muchos tienen deseo de hacer cosas, hagámoslas bien, ¿entiendes? Que quiere viajar, que viaje, pero que hable el mismo, en el mismo idioma que habla la gente en el otro país, porque si uno llega con la mentalidad de Chile a plantear su idea en el otro país desarrollado, ya nos van a pegar una patada, de esa, ¿en ¿dónde vamos a salir como, como un satélite volando por la ventana? ¿Sí? Porque si uno le plantea reducción de costo, reducción de costo para los países desarrollados significa invertir dinero en los procesos para que sean más eficientes y no sacrificar la calidad y así tú no tienes que despedir a los trabajadores ¿okay? porque cuando tú despides a los trabajadores sacrificas la calidad tú no puedes hacer lo mismo suponte con cuando tenías 400 trabajadores y te quedas con 40 ¿okay? no puedes tener la misma calidad y la misma producción en cambio, en los otros países siempre tratan de incrementar en un 20% los presupuestos todos los años. Aquí siempre lo estamos achicando porque creemos que vamos a ser felices al, al jefe, diciéndole, oye, vamos a gastar menos plata este año. Claro, pero ese gastar menos plata significa de que no puedes invertir en tecnología, no puedes invertir en bonos, no puedes invertir en buenos salarios, no puedes invertir en ninguna cosa. Entonces, hay que hacer el cambio de switch y ponernos a gastar plata, porque si tú gastas plata, todos ganan, todos consumen. Y la única forma de que un país pueda crecer es cuando la gente tiene plata y pueda consumir, porque si no, no activa la economía. Ustedes vieron que pasaron el, el bono del 10% y se cayeron, cayeron los fondos mutuos, no, subieron, subieron porque hubo una hubo inversión de dinero, la, acti la actividad económica aumentó. Entonces, los empresarios tienen que entender eso. Que la única forma de que la economía crezca es a través del consumo. ¿Alguna pregunta? Yo por lo menos no. No, pero genial. Vale. Entonces, miren. Eh, nos quedan unos. No sé si nos quedan un momento o no, estamos pasados, pero, pero sí me gustaría. Eh, a, mí, a mí no me gusta estar eh, haciendo tantas solemnes y, y pruebas en el camino, sino que me gusta hacer al final de la clase un ensayo que, en el cual. Yo les doy las pautas del ensayo, ustedes lo desarrollan, pero, pero tienen que hacer como un resumen del curso con las pautas que yo les doy, y esa es la nota, que se le va a aplicar para, los, para las solemnes, para los test, para todo. Si ustedes están de acuerdo con eso, lo hacemos de esa manera. Si no están de acuerdo, entonces hacemos los ensayos, hacemos la solemne y, y, y lo hacen como se hace en la universidad. Pero, pero por lo menos en todos los cursos que yo hago me ha dado muy buenos resultados, porque los libera un poco a ustedes de la presión de estar supuestamente tratando de eh, hacer tantas cosas eh, y, y la verdad la, y, y no se puede. O sea, en este minuto estamos tratando de reinventarnos y tenemos que hacernos la vida un poquito más fácil. Pero sí, el ensayo es individual okay, y es de una página. O sea, aquí ustedes van a aprender a sintetizar todas estas semanas de clases que tengamos en una página. Pero yo les voy a dar las pautas con las preguntas de lo que ustedes me tienen que responder. Pero tiene que ser un acuerdo tal. No tiene que tomar la decisión, me pueden decir la próxima clase. Piénselo y me contestan. O si quieren decir ahora, lo vamos ahora. Sí, profe. Yo, de esa forma sí, te parece buena idea, profe. Mí, por lo menos. Sí, profe, me gusta la idea. Prefieren eso. Pero están todos de acuerdo. Ok. Si estamos todos de acuerdo, si alguien no está de acuerdo, me lo dice. Okay, y yo busco la fórmula de, de ayudarlo para hacerlo de la forma que, que le quiera. ¿Ok? Pero dejamos así en términos generales que hasta el momento la mayoría le gustaría hacerlo con el ensayo final. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, eh, un gusto de conocerlos. ¿Ya? Eh, si tienen preguntas me las hacen en el correo que yo les envié está mi celular yo creo que sería súper buena idea de que crearan un grupo de todo el curso porque mucha gente suponte es de mucha utilidad eh, compartir información eh, preguntas, etcétera sirve de mucho. Hay que, hay que utilizar las herramientas que tenemos disponibles para poder comunicarnos mejor y estar en contacto. Entonces, si alguien pudiese hacerse cargo de que de, ya deben tener los grupos ustedes, pero no lo mezclen con otro grupo, sino que solamente este curso en, en un grupo, porque cuando hay otros profesores, porque a la crema, porque les... Le, les le piden tanta información y ustedes van aquí en nuestro grupo no, no es esa forma es, es más es, es más tranquilo ¿Quién se anima? Yo si tuviera los teléfonos de ustedes, lo haría pero no los tengo Vamos, alguien valiente o valienta. ¿Quién? ¿Hacer un grupo de WhatsApp, profe? Sí. Ya, yo lo hago. Ok, estupendo. ¿Eh? Mi teléfono entonces está en el correo que yo le mandé, ¿ok? Ya, pero sí, lo busco. Ya, ya. ya Estupendo. Bueno, que tengan un buen día y nos vemos el jueves. Cuídense, profe. Muchas gracias. Bien. Listo, profe, Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, que estén bien.